Como siempre lo he mencionado, es un honor poder tenerlos a ustedes en nuestra sala. ¿Por qué un honor? Porque el que ustedes hayan separado un espacio de su tiempo para aprender, para desarrollar aprendizajes que normalmente para poder recibirlo tenemos que asistir a la universidad o tenemos que buscar la manera de hacerlo en otro tiempo bajo ciertas condiciones académicas. Más hoy, estamos comenzando una serie de tres charlas acerca de la motivación y su importancia para el logro de metas. Hoy, si bien es cierto, es un tema introductorio que aclarará muy bien aquello que vamos a tratar en el segundo y tercer tema, eh, me impulsa a motivar a cada uno de ustedes eh, de que si hoy, la conferencia logra captar vuestra atención, seguramente el segundo y el tercero ayudará mucho más a resolver una cantidad de preguntas o respuestas que usted tenía respecto a la motivación y por qué esta juega un papel sumamente importante en la vida de cada uno de nosotros, sea como personas o como líderes. Antes de continuar, quiero escuchar el saludo de cada uno de ustedes desde el lugar donde usted está. No está obligado a hacerlo, pero puede prender su micrófono y decir un saludo a todos desde y de definitivamente lo puede hacer. A ver, uno por uno, no todos al mismo tiempo. Adelante, Julio Celaya, su saludo. Un saludo a todos, muy buenas noches. Desde New Jersey, Estados Unidos. Eh, eh, soy dirigente de algunas instituciones peruanas aquí en New Jersey bienvenido julio qué placer desde los estados unidos new jersey está con nosotros adelante antonio calzado su saludo por favor buenas noches a todos mi nombre es antonio calzado del estado de la florida también aquí en los estados unidos united States from florida muy bien bienvenido por estar con nosotros esta noche adelante fernando muro hola bueno mi nombre es fernando muro eh, yo estoy, he venido unos tres días a Arequipa y estoy feliz de participar en esta, eh, digamos, este coach y para servirles a todos ustedes. Muy bien, Fernando, bienvenido a nuestra sala. Gusto de escucharte. Julio García del Mazo. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Desde, desde la tierra de los Inc., Hugo aquí en esta Sala de hermandata Mundial. Gracias, Boris. Bienvenido, Gisela Albizuri. Bienvenido, bienvenida. Mm. Hola, buenas noches a todos. Un saludo grande, un abrazo fuerte desde La Molina, Lima, Perú. ¡Woohoo! La capital. Bienvenida, Gisela. Gusto de tenerte aquí, una gran líder con nosotros. Yudel Camencia, bienvenida. Tu saludo, por favor. Buenas noches, Yudel Camencia, desde el Bronx, New York. New York, maravilloso lugar, qué hermoso lugar, New York. Bienvenida, bienvenida por estar Gracias. con nosotros esta noche también aquí. Alex, alguien más estaba a ver, quiero ver sus micrófonos prendidos. A ver, por favor, prenda su micrófono y le escuchamos. Alex Cacho, bienvenido, mi querido. Como tal, Boris. ¿Qué gusto? Un fuerte abrazo y, este, y encantado de participar en tus este, conferencias. Y un fuerte abrazo para todos los compatriotas de las diferentes partes de, de, del país y también los que están en el extranjero. ¡Qué bueno! Bienvenido, bienvenido. Renzo, desde el Cusco. ¡Adelante, Renzo! Doctor, buenas noches. Bueno, gracias por la, por la invitación. Eh, bueno, estoy acá aprendiendo cada vez, escuchándolo usted, acá de Cusco, Perú, doctor. Miguel Férez, gusto de saludarlo y gracias por sus atenciones allí en la ciudad del Cusco. Siempre muy, muy agradecido. Muy bien, Gustavo Álvarez. ¡Adelante, Gustavo! ¿Cómo estás, Boris? Buenas noches. Eh, siempre es un gusto saber de ti y mucho más aún escucharte. Y gracias por la invitación. Vamos a estar este, pendientes de todas tus charlas de aquí en adelante. Mi querido comandante, ahora. Bienvenido, mi querido comandante. Gusto de saludarlo. Y gracias también a tus atenciones en el Cusco. Yo siempre te consideraba como Mayor Álvarez, pero ahora ya eres comandante. Así que bienvenido por eso y gracias por tus logros y también por tu... porque esos logros se tra transforman para nuestra protección como policía que tú eres de la Honorable Policía Nacional del Perú. Bienvenido, gracias por estar. Es un gracias. honor para mí tenerte esta noche conmigo aquí en mi conferencia. Muy bien, qué privilegio. ¿Alguien más quiere saludar? ¿Una persona más o dos? Adelante. ¿Cómo está, doctor? Buenas noches. Johnny Falcones, adelante. Johnny Falcones desde San Golquí, en Ecuador. Muy bien, Iquito, Ecuador, bienvenido por estar con nosotros esta noche. La verdad que es un honor tener a casi toda Latinoamérica con nosotros y los Estados Unidos con eh, esta conferencia que sin duda lo hacemos de todo corazón, con el único espíritu que nos motiva, enseñar y al mismo tiempo aprender. Lo he dicho y lo diré siempre, que el que expone es el que más aprende, porque le, lo dice, lo repite, aquello que una vez construyó, y su cerebro lo vuelve a recibir, ya no solamente en pensamiento o en teoría, sino de manera aplicativa y audible, audible, como siempre lo hacemos en nuestras conferencias. Bienvenidos. Esta noche vamos a comenzar nuestra conferencia y voy a compartir con ustedes la presentación de esta noche. Como ustedes saben, un servidor... Tiene cierta experiencia en el campo de liderazgo. He trabajado un poquito de, de años, no muchos, solamente 40, como expositor profesional en el campo de liderazgo y desarrollo personal. Soy escritor de 11 libros publicados, uno de ellos publicado cuatro veces. Y es un honor para mí poder formar parte de uno de los que contribuyen para el desarrollo de las personas. Nuestra compañía Darmon Enterprises su objetivo es desarrollar o descubrir el camino a la grandeza del ser humano y hacer que cada uno de nosotros podamos ser mejores personas cada vez. El día de hoy vamos a comenzar una serie de tres conferencias que se entregarán el día de hoy, 8 de diciembre, el próximo miércoles 15 y el siguiente miércoles 22. Vamos a hablar de tres puntos importantes acerca de la motivación y su importancia en el logro de metas. Tal vez una de las razones por las cuales nosotros muchos no hemos logrado algunas metas en nuestra vida es porque no hemos identificado adecuadamente nuestra motivación. Hoy hablaremos de qué es la motivación. En la próxima charla entenderemos un poco más cómo trabajar la motivación y con quiénes, cómo nosotros podemos ser parte de ella y terminaremos, por supuesto, haciendo que la motivación nos conduzca finalmente al logro que es lo que todos buscamos cuando tenemos o cuando iniciamos alguna acción en nuestras vidas. Entonces el concepto de motivación, eh, en un sentido etimológico, viene de la psicología y la filosofía. La motivación en realidad confluye, se conjugan estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. Tal vez una de las cosas que muchos de nosotros no hemos entendido, tal vez en nuestra vida personal, es cómo identificar nuestras motivaciones. Y ellas, cuando no las entendemos, sencillamente no se convierten en estímulos. No son estas, la, el, el motor que nos mueve para realizar cosas. Es allí justamente una de las falencias más importantes en el logro de nuestros objetivos. Finalmente no entendemos por qué hacemos las cosas o hacia dónde vamos cuando nosotros queremos hacer algo. Este término está relacionado directamente con la voluntad o el interés que tenemos respecto a lo que nosotros queremos lograr. Por esta razón es importante entender muy de cerca, desde nuestro interior, desde nuestra concepción más profunda la razón de ser que tenemos en esta vida. Acabo de publicar en el Facebook, que es la red que más uso, de que si nosotros tenemos claro nuestra razón de ser en la vida, los fracasos no se convertirán en motivo de estancamiento, sino más bien en motivación para lograr nuevos, nuevos alcances o nuevas metas en nuestra vida. Para eso hay que tener claro, hay que entender por qué y para qué estamos aquí. Tal vez muchos de nosotros, cuando miramos nuestro nacimiento y cómo salimos del lugar donde estábamos, donde nuestros padres nos criaron, posiblemente sea una casa sencilla, un pueblo sencillo, una comunidad sencilla, pero en el camino nos fuimos abriendo paso y muchos, aunque negativamente, Depresivamente describen su pasado como un pasado totalmente desastroso, no estimulante para aquellos que alguna vez tuvimos el privilegio de vivir la escasez o los momentos difíciles de la vida cuando éramos niños. Se convierte esto en una motivación, el recordarlo se convierte en una razón por la cual ahora podemos decir que existimos. Pasan los años y muchos de nosotros no entendemos que estos se convirtieron en estímulos y nos impulsaron para realizar cosas. Yo recuerdo las palabras de mi padre, don Ángel Custodio de Armón Orsi, que me decía que no, yo no iba a vivir más en ese pueblo, que yo iba a ser una persona diferente a él, que iba a ir a la universidad para poder estudiar y tener una razón para poder trabajar y servir a la comunidad. Recuerdo las palabras de mi madre, que decía, tú no naciste para ser un cualquiera, tú naciste para ser un orador, un predicador, un, un propulsor de ideas. Estuve con ella hace dos días en la ciudad de Iquitos y sus palabras no dejan de sonar todavía en nuestro interior, donde permanentemente se recuerdan esas motivaciones que nos llevaron a ser personas de servicio. Sin ninguna ostentación de algún grado o alguna posición de los logros que este servidor ha logrado o ha alcanzado en su vida, solamente puedo decir que muchas de las cosas que se lograron en el camino de mi propio existir se deben también a que hubo personas en el entorno que me motivaron a servirlas y haciendo ese servicio logré encontrar que había una razón para vivir estos seminarios, estas capacitaciones, no nos hacemos con el objetivo, como dijo alguna persona por allí, con el objetivo de conseguir algún beneficio personal, es la inercia del deseo de hacer algo por la vida, por, los, por la vida de los otros, por el deseo de ayudar a los demás, a entender cosas que tal vez en algún momento alguien nos hizo llegar un poco de esa luz y que hoy podemos compartir sin ningún temor y con el único deseo de alcanzar a las mentes que un día también replicarán aquello que aprenden quizás de una palabra o quizás de un gesto que se muestre en una presentación como esta. Gracias por estar una vez más con nosotros. Generalmente la motivación comienza con una idea. Esa idea concebida en el interior del ser humano comienza a desarrollar, a, a, a funcionar el motor de de nuestra existencia. Comienza a convertirse en el movimiento real del cual nosotros echaremos mano de manera permanente y justificaremos positivamente, asertivamente, a la razón de las cosas que nosotros hacemos. Como acabo de mencionar, la razón por la cual yo lo hago, seguramente usted también tendrá una razón para hacer lo que hace o hacer lo que hizo y quién sabe, hará en el futuro lo que quiera hacer. ¿Identifica usted esa idea? ¿Puede tener algo claro respecto a por qué hace lo que hace? Hace más o menos 15 años atrás, dec decidí hacer algo diariamente en mi vida rutinaria. Antes de dormir, intento preguntarme ¿Por qué hice lo que hice y cuál fue la idea que me motivó a hacer lo que hice? Y cuando encuentro esa idea o esas respuestas, o más que todo preguntas, muchas veces más preguntas que respuestas, encuentro la razón de ser de cada acción. Buscar esa idea cada día antes de ir a descansar puede ser una buena herramienta para poder redescubrirnos en dónde estamos y en qué nivel de la razón que nos mueve a hacer las cosas. En otras palabras, descubrir cuál es la motivación y qué tan intensa es esta dentro de nosotros para conducirnos de manera intempestiva o quién sabe pensada hacia una acción que finalmente se convierte en nuestra razón de ser. La motivación se convierte en un factor importante para canalizar el esfuerzo, la energía y la conducta en general hacia el logro de objetivos. Aquí tengo presente a algunos amigos que han estado en las Fuerzas Armadas y también están en actividad en la policía o en las Fuerzas Armadas de mi país aquí en el Perú. Muchos de ellos, militarmente hablando o diríamos disciplinariamente hablando, ellos van al trabajo bajo las órdenes y la disciplina de su fuerza o de su equipo eh, militar o policial. Lo que ellos tal vez no han logrado entender y lo hemos conversado en algún momento de manera mucho más clara, por lo menos para mí, me parece así, es que pasar 12 horas, 24 horas trabajando por otros, como que parece que no tiene sentido. Pero cuando van a casa, cansados, agotados y quizás con la incertidumbre de quizás no haber vuelto nunca a casa porque por allí las circunstancias del peligro podrían haber acabado con su vida, encuentran una razón en la relación con sus hijos, con su familia y de esa manera dicen, vale la pena servir a los demás. Quizás aquí, en esta reunión, haya personas que... Salen a todos los días a trabajar, a buscarse el pan de cada día y quizás nunca se preguntaron por qué lo hago o en qué medida necesito poner tal o cual esfuerzo a este asunto para poder lograr lo que yo quiero y poder satisfacer las necesidades que tengo. Lo que sí es importante conocer que la motivación se convierte en el canalizador de un esfuerzo que muchas veces no cuenta ¿Cuántas monedas o cuánto tiempo va a dedicar para aquello que quiere? Pone la energía que muchas veces ni siquiera lo haría en otras circunstancias en las que si esa motivación no estuviera, lo haría o lo exigiría. Es decir, pone energía adicional porque dentro de él hay, una, hay un combustible que conduce sus acciones, sus ganas, su furia o su tranquilidad para poder conseguir los objetivos que procura. Su conducta se ve enfocada, como dijimos en la conferencia anterior, en aquello que quiere. ¿Por qué? Porque tiene una motivación detrás que lo conduce a poder buscar ese objetivo que, que quiere lograr o el, el blanco que quiere alcanzar como meta en su diario vivir. Estas cosas son importantes reconocerlas. Y solamente es posible cuando tú haces pausas en tu vida y puedes decir, ¿por qué hago lo que hago? ¿O por qué hice lo que hice? ¿Por qué contesté de la manera como contesté? Entonces, cuando nosotros nos sentamos un momento a pensar, o a pensarnos, a pensar nuestras acciones, a pensar nuestras reacciones o nuestra forma de enfrentar circunstancias, nos damos cuenta que hubo una razón, que era la motivación, que era el motor que nos conducía a poder poner el esfuerzo, la energía de determinada conducta, conseguir el objetivo que procura. Dentro de este concepto de darme cuenta del motivo que me mueve, está el concepto de autoestima como un soporte que valora lo que tenemos nosotros mismos como herramienta importante para comenzar o para continuar en busca de alguna meta. La opinión que tenemos de nosotros mismos, de una forma general o quizás específica, nos ayudará a saber quiénes somos, como dije en alguna ocasión, saber de qué madera estoy hecho, qué tipo de mueble, figurativamente hablando, soy, como para poder servir al objetivo que procuro. La motivación debe incentivar la autoestima, porque al darme cuenta de mis capacidades, al darme cuenta de las posibilidades que tengo para lograr algo, se convierte este en la herramienta o el conducto por el cual yo debo procurar con certidumbre aquello que busco, porque me doy cuenta que soy capaz. No es simplemente una frase de que sí se puede, sí se puede, sino me di cuenta que soy capaz. Y si soy capaz, voy en busca de aquello que me motiva a alcanzar. La autoestima se desarrolla dentro del concepto que tengo de mí mismo. Esta motivación que ayuda a, o se apoya en la autoestima, desarrolla la confianza que se requiere en uno mismo para poder emprender algo. La autoestima una vez que ha encontrado su combustible llamada motivación, entiende que es capaz y esa confianza en sí misma rompe el esquema limitante que hay en el camino. Vamos a hablar en la próxima, en la próxima reunión acerca del prejuicio, por ejemplo, que es un componente importante para no realizar o no buscar nuestros objetivos en la vida, se rompe. ¿Por qué? Porque hay confianza de uno mismo, porque hay una razón de ser. Y este concepto nos ayuda a mejorar, no solamente el concepto de nosotros mismos, sino para lograr logros, valga la redundancia, mayores de los que ya tenemos en este momento. Una persona con autoestima baja piensa que es insignificante, tiene dificultades para comunicarse, socializar, para emprender, a veces tiene la motivación, pero se cree incapaz. Yo quisiera lograr esto, yo quisiera ir aquí, yo quisiera viajar, quisiera comprarme un auto, una casa, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque se cree que no tiene capacidades, que no tiene las posibilidades para poder lograrlo. He allí el gran problema de la falta de una estima alta o una estima propia adecuada. Y esta falta de estima propia generalmente es ha sido construido por un falso concepto de sí mismo. Porque los seres humanos, todos por naturaleza, somos capaces de lograr cosas en la vida, solamente que nosotros mismos nos hemos limitado, ya sea por las circunstancias, ya sea porque hemos eh, interpretado inadecuadamente una, una situación de fracaso, o simplemente nuestros padres o nuestros progenitores nos pusieron en situaciones que finalmente nos llevaron a una idea equivocada de nosotros mismos en la que se piensa o se cree que no somos nada y que nada podemos. Como vamos a hablar acerca del de logro de metas, no solamente de nosotros sino también de los equipos en el campo de liderazgo, quiero simplemente decir que en este acápite que la comunicación o la autocomunicación, el autoconcepto que me doy de mí mismo me ayudará a a desarrollar mejor los logros o a cumplir los logros o a lograr aquello que quiero en mi vida, en el camino que procuro, eh, tal vez al comienzo un poco sin entender, pero en el camino, desarrollando ya las habilidades y las capacidades, finalmente encontrar el curso para lograr lo que quiero. Cuando tú tienes eso bien claro significa que has logrado comunicarte contigo mismo y desarrollar esa capacidad para poder emprender. Pero cuando tienes un equipo, necesitas comunicar bien y ser comprendido por tu equipo respecto a tus intenciones al desarrollar el liderazgo. Es decir, si tú quieres que los demás desarrollen motivación por algo que tú quieres realizar, que tú quieres que ellos también te ayuden a lograr, es necesario que comuniques adecuadamente. En segundo lugar, debes clarificar cuál es tu trabajo, cuál es tu función como líder. Y por supuesto, qué metodología tú quieres utilizar. No necesariamente es una metodología impuesta, pero sí es una metodología concertada. Yo participo de grupos políticos todas las semanas y todo el día porque pertenezco a muchos de ellos en los chats, y muchos de ellos, muchas personas tienen claro lo que quieren, pero lo que quieren, lo quieren lograr solamente con el método que ellos tienen, y eso no es posible, porque la metodología tuya puede ser una idea que quizás puede contribuir a la metodología de otro, y esa concertación permitirá que las metodologías o los, las, las formas de hacer las cosas te permitan lograr más rápido las cosas con tu equipo, porque tú adoptas parte de las ideas del cómo hacer de las otras personas. A muchos no les gusta, porque creen que el liderazgo es mandar a todos y todos deben obedecer lo que yo hago, o lo que yo quiero hacer, y eso no funciona, no, no podrás alcanzar lo que tú quieres, porque de otra manera en el camino nadie te va a ayudar y solo posiblemente termines desanimándote en la procura de tus objetivos. La motivación se trunca cuando el líder no sabe lo que quiere, ni sabe comunicar a su equipo. Yo soy parte de un grupo de personas que también invertimos o que trabajamos en inversiones de divisas. Y muchos de ellos no saben por qué están invirtiendo. No tienen idea qué es lo que quieren comunicar a los otros de sus experiencias, porque sus experiencias son vagas. No lo tienen claro. Es importante que si tú quieres que otros repliquen, que otros te sigan, tienes que aprender a ser claro hacer ser pleno y a comunicar adecuadamente cuál es tu motivación, qué objetivo procuras, en qué te estás enfocando para que los demás puedan decir este es un ejemplo, por lo menos en este campo, y yo quiero seguirlo. O este me dio una idea adecuada, yo acepto esa idea y la voy a involucrar dentro de mi proyecto para poder mejorar o para poder lograr más rápido aquello que procuro. Nadie quiere seguir a quien no entiende a quien no lo motiva. Es importante saber si tenemos nuestras motivaciones claras. El liderazgo y la motivación. Quizás la figura sea un poco, eh, como se dice, le produce un poco de disturbio mental, pero no se preocupe. Es parte de la imagen que procuraba esta noche para que ustedes puedan más o menos recordar qué es la motivación. Porque cuando nosotros asociamos a el concepto teórico con la realidad humana, generalmente recordamos mejor. Las motivaciones deben ser identificadas porque de otra manera es imposible lograr lo que procuramos. Un líder debe identificarse primero cuáles son sus propias motivaciones. Y esas motivaciones de él las deben mirar también si hay entre sus liderados, es decir, si es posible trabajar en equipo con ellos. De otra manera, tus motivaciones o deberán adaptarse a ese grupo o buscar otro grupo u otro equipo donde poder desarrollar lo que tú quieres hacer. Como líder durante 40 años he trabajado con jóvenes, con adultos, he sido maestro en pregrado, en posgrado, con personas jóvenes en posgrado y otros adultos que algunos de ellos decían simplemente estoy tratando de terminar esta, esta parte de, de mi maestría o de mi doctorado con el fin de eh, a ver si logro aquello que tanto quería, tener el título o tener el nombre de doctor. Otros decían no, yo quiero lograr eso porque yo quiero desarrollar, desarrollar en, en el campo de la, de la educación, de la pedagogía. O no, yo quiero ascender de rango, o quiero aceptar un nuevo cargo. O sea, diferentes maneras en las que o motivos que, motiv que mueven a las personas para poder hacer algo. Ese líder debe identificar bien qué es lo que él quiere lograr y por qué lo quiere lograr. Pero si quiere dirigir a otras personas, tiene que ver si aquellas, aquellas cosas que lo motivan también están en alguna medida, en un, algún grado, en los que va a liderar. De otra manera, su trabajo va a ser infructuoso. Luego de que tú identificas tu equipo, y ves que tus motivaciones también son parecidas a las de ellos, entonces las puedes categorizar para poder trabajarla dentro de un grupo de personas con la colaboración de cada una de ellas. Si bien es cierto hoy no vamos a hablar de todo el tipo, todos los tipos de motivaciones, simplemente las vamos a mencionar. Quiero mencionarles hoy que la motivación es como el aceite en el motor. Es el que mueve al motor adecuadamente. Por eso es importante identificar tus motivaciones y las motivaciones de tu equipo. Porque de repente tú vas hacia el norte y ellos quieren ir hacia el sur. Es importante conjugar, concertar. El aceite, la motivación, te permitirá hacer que tu trabajo sea mucho más viable. Ya utilizarás motivaciones intrínsecas o extrínsecas. Hablaremos mucho más de eso en la próxima charla. Pero es importante que tú, interiormente y exteriormente, sepas qué es lo que quieres lograr. Tu equipo lo debe ver, porque si no lo ve o no lo conceptualiza teórica o por lo menos de alguna manera empírica, no podrás desarrollar bien tu trabajo. Un motor que no lleva consigo el adecuado aceite posiblemente funcione por un tiempo, pero después comenzará a producir eh, rozamientos que terminarán destruyendo el motor y su función, de la misma manera en el campo de liderazgo. Las motivaciones intrínsecas, si bien es cierto, están desarrolladas dentro del concepto del ser, más que en el hacer, desarrollan o motivan o impulsan aquello que la persona ya tiene como potencial, personalidad, satisfacciones, autosuperación, mayor autovaloración, mejor concepto de sí mismo. Lo hemos mencionado en otras ocasiones, a los maestros, a los que han trabajado conmigo en liderazgo, y les he dicho que no todos se motivan intrínsecamente de la misma manera. Por eso es importante conocer a cada uno de aquellos que forman parte de nuestro equipo, para trabajar con ellos de manera particular, como particular somos los seres humanos. Algunos creen que porque una persona dice A ah", y todos dicen A, ah", todos entienden que A ah significa A ah", y no necesariamente. Las personas conceptúan sus perspectivas, de las cuales vamos a hablar en la próxima clase, son distintas porque sus experiencias son distintas, porque ellos son distintos. Si tú dices, vamos, alguna persona te preguntará, ¿a dónde? Y otro dirá, vamos, sin necesidad de pensar, ¿a dónde? O sea, esas acciones serán fruto de cómo conceptúan ellos aquellas motivaciones internas que tú puedes compartir con ellos. Las extrínsecas, serán aquellos premios que recibirán las personas en dinero, en poder, en fama, o satisfacer algunas necesidades, del cual vamos a hablar también en la próxima clase, y por supuesto que quitarán de alguna manera sus miedos o el mal uso de aquello que ellos han tenido en el pasado de sus líderes, o la manera inadecuada como sus líderes han actuado con ellos en el pasado, que deberán ser cambiados por el nuevo líder que motiva. ¿Hay problemas en la motivación? Siempre. Los problemas generalmente están en el campo de la personalidad, problemas personales, ya sea en el líder o en los liderados. Yo no voy con esto, yo no voy con aquello, a mí no me gusta esto, a mí no me parece bien. Son valores que muchas veces se contraponen para poder hacer que la motivación se desarrolle dentro de un equipo de manera adecuada, concertada, y que se convierta en un impulso para lograr los objetivos. Otros de ellos son personalismos como egoísmos que muchas veces acompañan a las personas que forman parte de un equipo muchos de ellos ni siquiera saben por qué existen pero fueron criados cerrados en su propio yo en su propio yo y creen que solamente ellos pueden dar razón de lo que creen y lo que son y por esa razón no concertan no se incluyen no se involucran y es allí donde justamente se pierde la motivación inicial que condujo a un grupo a, eh, inicialmente a comenzar un proyecto. También en el grupo muchas veces hay malas intenciones. Gente que se aprovecha de otros, en el campo político, en el campo de las inversiones, en el campo del emprendimiento. Hay personas, por ejemplo, como el día de ayer tuve una visita en la casa de mi madre, de ayer en la casa de mi madre una muchacha que trabaja durante 12 horas y solamente le pagan 5 soles. Gente que tiene malas intenciones, que usa mal su valor de poder o su, su poder para poder conducir a las personas de manera adecuada, con valores éticos que sean eh, no solamente valorativos para sí, sino para los demás. No puedes en un país como el nuestro, en el Perú, pagarle pues a una persona cuando el mínimo que tiene que pagarle a una persona en el Perú es mucho más de 25 soles, pagarle solamente 5 soles a una persona por su trabajo de 12 horas, es un abuso y muchas veces esto destruye la motivación en las personas que siguen a un líder o que trabajan en un centro de labor. Muchas veces el problema de la motivación también está en que se concentra el poder en el líder y no se concerta o no se comparte, no se delega. Y ahí está el gran problema. Los intereses jerárquicos enraizados, así me enseñó mi padre, así funciono yo, así funciona mi empresa. Donde nadie puede decidir algo por él o por el líder, eso destruye la motivación. Hay gente que se queda por un tiempo, pero por, en el tiempo menos pensado, desertan, se van a buscar otros horizontes, porque justamente la concentración del poder y los intereses jerárquicos están tan enraizados que no permite que los demás puedan alcanzar metas o rangos de influencia dentro de la institución o eh, la empresa donde está trabajando. También hay un problema mucho más grande, que es la falta de identidad. Los seres humanos perdemos muchas veces nuestra identidad porque no tenemos tiempo de pensar en nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestras capacidades? ¿Cuáles son las capacidades de los otros? Que los también saben pensar. No tienen el cerebro de adorno. No tienen el cerebro simplemente porque el cuerpo necesita mover algunos miembros. No. El cerebro que ellos tienen también tiene que ver con el pensar, que tú también tienes como capacidad. Y muchas veces la motivación se trunca porque las personas no desarrollamos esa capacidad de identidad. La capacidad de identidad está en el sentido de ser y saber qué es lo que soy, para qué estoy aquí, cuál es la motivación que tengo para poder vivir y existir y hacer todo lo que hago. Y eso se trasciende en lo social. Porque si nosotros entendemos que la vida solamente depende de nosotros mismos y que nada tiene que ver con los demás, no podemos ser líderes de un equipo. Necesitamos ver qué es lo que los demás pueden contribuir y cómo mi contribución puede ayudar a los demás a potencializar, a extrapolar aquello que ya, ellos ya tienen como, como habilidad, como potencialidad. La motivación busca eso. Potencializar a otros, desarrollar a otros, impulsarlos hacia sus proyectos y metas. Mi objetivo en esta noche es eso. Que aquello que yo pueda entender como potencialidad mía convertida en un servicio a los demás, se convierta en una oportunidad para que los demás puedan redescubrirse y poder alcanzar alguna cosa en la vida. Quién sabe, nunca sepa a qué, a qué logró o qué logró usted después de una charla como esta. Pero lo que sí estoy seguro, que alguna idea se captará de aquí. Y si algún día se retribuye en un reconocimiento, no importa. Lo importante es que se logró, que se buscó y se encontró un camino Gracias a una charla simple, quizás como cualquiera, en la que pudiste aprender un hecho sencillo de que la motivación era clave, la razón de ser, la razón de actuar, la razón de moverme, de ponerle energía, de ponerle interés, de inculcar un valor en una acción que tuve que realizar para realizar una meta, se logró. Eso es el objetivo, ese es el plan, eso es lo que queremos cada miércoles, cuando venimos a la Escuela de Líderes. Motivar es que, más que simplemente reconocer capacidades, es inspirar a otros. La motivación es mucho más que simplemente reconocer capacidades. Oye, tú eres bueno, oye, tú sabes hacer esto, qué bien, qué chévere, oye, tú, tú eres capaz, qué interesante. No sabía que una persona de tu pueblo o de tal lugar puede hacer tal cosa. Es más que eso, es descubrir en primer lugar sus capacidades pero descubrir no solamente para ti como líder, sino para él. En segundo lugar, entenderse en el espectro de la vida. ¿Cómo me sirve esto que yo tengo para poder desarrollarme en la vida? Y quiero utilizar el ejemplo bíblico del cual Moisés había perdido después de 40 años de, ser, de haber sido capacitado para ser el próximo faraón en Egipto. Ahora se encontraba 40 años pastando ovejas. Incluso el habla se le había cortado. Y cuando se le ofrece a él la oportunidad de ir a liberar a un pueblo esclavo, él dice, yo no sé hablar. No tengo la capacidad siquiera de hablar. ¿Cómo voy a liberar a un pueblo esclavo por 450 años si no tengo ni siquiera armas? Entonces la voz que dice la Escritura, la voz de el que yo soy, o el gran yo soy, o el que existe por sí mismo, Dios, le dice, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo, una vara. Y él le dice, con esa vara vas a liberar a mi pueblo, porque era el pueblo Israel que tenía que liberar. ¿Cómo te entiendes tú dentro del espectro de tu vida? ¿Qué podía ver este gran líder llamado Moisés, que había nacido y que en circunstancias difíciles su madre lo había salvado poniéndolo en una canastita en, en el río Nilo, y después descubierto por la, por la princesa? Y salvado de las aguas, porque su nombre significaba eso, Moisés. Y su nombre le recordaba permanentemente que él tenía un objetivo en la vida. Por eso había sido salvado de las aguas. Él comenzó a entender que su espectro de vida no estaba entre las ovejas, sino en el liderazgo de la liberación de un pueblo esclavo. Yo te pregunto a ti esta noche, si alguien te motivó hacia algo, ¿has descubierto cuál es el espectro de la vida en la cual te tienes que desarrollar? Quizás no has tenido un coach que te ayude, quizás no has tenido un orientador que te, que, te, que te rompa los prejuicios que hoy te limitan, pero aquí estamos nosotros para ayudarte, para darte lo mejor que podemos, que tenemos, para que te entiendas tú mismo en qué espectro de tu vida tú puedes desarrollarte. Cuando yo era niño, a los ocho años, mi madre me, me indujo a hacer una presentación en público ante más o menos 22 personas, todos adultos. Yo tenía ocho años. Y él me dijo, eso es lo que vas a hacer en tu vida. Y fui descubriendo en el camino de mis estudios y de mis prácticas que motivar, que ayudar, que orientar a través de la palabra sería la herramienta importante que motivaría todas mis acciones. Eso te pregunto ahora a ti. ¿En qué espectro de tu vida, en qué situación, en qué momento de tu vida te ves tú haciendo algo que fue fruto de la motivación que tienes para poder existir y hacer lo que tienes que eh, buscar diariamente o lo que tienes que dedicarle diariamente? Tercero, encontrarse en algún proyecto individual o colectivo. ¿Quién sabe estudiaste para ingeniero, pero no tienes la capacidad para ser ingeniero? mundo está quizás en las ventas. Yo tengo una hija que desde pequeña me dijo que quería ser médico, luego estudió enfermería y se graduó con los honores más altos de la escuela, tanto así que fue presidenta de una graduación donde se graduaron 2500 alumnos de toda la universidad, una hispana, con los honores de cum laude, el símbolo más alto de un estudiante en una escuela una escuela de enfermería, como ustedes imaginarán en los Estados Unidos. Pasaron los años y hoy es una de las personas que hace los ramos de flores más hermosos que yo he podido ver en mi vida. No lo digo porque es mi hija, lo digo porque es verdad. Y no solo eso, ella siembra las flores, las plantas, las produce en su huerta, y ella misma los adorna de tal modo, los acomoda de tal modo que las lleva a una tienda y en el transcurso de unas horas, los ramos ya no están, se han vendido. ¿Dónde estuvo ese encuentro de ella misma con un proyecto individual? Allí en ese momento, no sé cuándo, en el lugar donde un día compraron un terreno e hicieron un almácigo y comenzaron a producir flores y descubrió en esas flores la belleza de cada una de ellas y que juntándolas podría convertirse en un negocio individual. Quizás tú estás con el hermoso título grande en tu oficina, como yo, con un doctorado, maestrías y todo demás, pero dedicado a otros negocios, a otros proyectos que satisfacen y que te dan grandes razones para poder seguir haciéndolo. En cuarto lugar, realizar algo que no estaba dispuesto, pero ahora sí. La motivación de un líder no solamente reconoce capacidades, sino mueve a las personas a hacer aquello que nunca en su vida habrían hecho. ¿Por qué? Porque le encontraron razón de ser aquello que buscan. Quinto, intentar lo que era imposible para él antes de. No, ¿qué voy a hacer eso? Karina Cuentas, mi esposa, ella es una magíster en contaduría. Ella sacó una maestría porque quería seguir trabajando como empleada, pero hoy es de las chicas que más vende en su negocio. ¿Dónde estuvo la razón en intentar aquello que nunca hizo y ahora lo hace y con satisfacción y con cierto nivel de éxito que poco a poco irá incrementándose si la motivación sigue permanente en cada accionar que ella hace ahora en este nuevo emprendimiento? Un verdadero líder motiva, no solo para reconocer capacidades, sino también para buscar en sus liderados alternativas donde antes solo veía limitaciones. Un líder abre la mente de la gente. Un líder que motiva abre las posibilidades donde no hay. Busca en medio de la nada algo que exista y se enfoca y enfoca a los demás en aquello para lograrlo en el menor tiempo posible y de la mejor calidad. Finalmente, un líder que motiva, no solamente reconoce capacidades, sino también desarrolla a otros tal como lo hicieron con él. En otras palabras, replica aquello que él recibió en los demás. Mis queridos amigos, si tan solamente uno de ustedes un día diría, gracias Boris, o gracias al que te enseñó Boris, o gracias al que enseñó, al que le enseñó a Boris, logré esto entendí esto, habremos logrado el objetivo que tanto buscábamos, que es descubrir e inspirar a otros para lograr sus propios objetivos y alcanzar lo que antes quizás nunca había pensado alcanzar. La motivación puede convertir al más limitado y prejuiciado ser humano en un ser productivo y exitoso. Solo se necesitan mentores y líderes que motiven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 Cuando nosotros vemos a un alfarero tomar un pedazo de barro y convertir ese barro sin ningún sentido, sin ninguna forma en convertirlo en algo útil, es exactamente como la labor de un líder que transforma a una persona, a una materia prima que no tenía sentido, que no tenía razón de ser, en algo totalmente valioso en algo que logra paso a paso sus metas y alcanza sus objetivos gracias a la motivación, al redescubrimiento de sus capacidades dadas por un mentor, por un líder, como alguno de nosotros esta noche aquí presentes. Es mi deseo al terminar esta charla que cada uno de ustedes se sienta motivado a redescubrirse a sí mismo, y a ver cómo puede trascender en otros sus ideas, su enfoque de la vida, su razón de ser. Y quién sabe, muy pronto, ver replicado aquello que usted hizo o quiso en otras personas y decir, valió la pena. Valió la pena ir a la charla sencilla, pero me impulsó a lograr lo que yo quería. Espero que esta charla, en su primera fase, haya sido de servicio para cada uno de ustedes y los haya ayudado a entender cuán importante es tener un concepto claro de la motivación que tengo para hacer lo que tengo que hacer en la vida. Siempre al final de cada charla queremos hacer un feedback y escuchar de cada uno de ustedes, de los que tengan la voluntad, en qué le ha ayudado esta charla de esta noche y qué puede contribuir con esta charla a su vida para mejorar para implementar, y quién sabe, para detener algunas cosas que estaba haciendo, pero que ahora lo entiende mejor y que dice, no, yo necesito poner en orden esto primero y luego continuar con lo siguiente, porque hoy descubrí que debo tener una motivación del por qué y el para qué hago las cosas, y cuando eso queda claro, te vuelves una inspiración para los demás, y sin duda, ves replicado aquello que tú sabes hacer o que tú sabes ser, en los demás. Y esa es la más grande satisfacción del ser humano, ver que otros también contribuyen con aquello que tú contribuiste en ellos. Espero haberlos ayudado esta noche y quiero escuchar ahora las opiniones de ustedes. Prenda su micrófono y hágalo libremente. ¿En qué le ha ayudado esta charla y de qué manera usted ahora puede entender cómo replicar la motivación en sus liderados Adelante, Ricardo. Hola, Boris. ¿Cómo estás? Felicitaciones y gracias por la explicación de liderazgo y motivación que me has brindado, hoy, que nos has brindado a todos. Me, verdaderamente yo estoy este, en estos momentos guiando a las Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de San Juan de Miraflores. Excelente. Y me lleva más el momento de poder trabajar más con mis vecinos, pero más, muy, muy importante, el trabajo de servicio a los demás que eso es lo que se necesita en estos momentos. El servicio a nuestro país y a los demás, los ciudadanos. Gracias. Gracias a ti, Ricardo, por estar esta noche aquí con nosotros. Adelante. Fernando. Hola. Mira, Boris, te agradezco por esta charla, pero lo más importante, o sea, uno sabe que... Más o menos qué es motivación, es levantarse temprano, ir a trabajar o, y estar bien siempre, este, como se dice, motivado para hacer las cosas, ¿no? Pero lo que esto me ha resaltado bastante es que no basta con la motivación tuya, sino que uno tiene que aprender, y lo he aprendido de esta charla, a trasladarlo a otras personas, a ser solidario con otras personas, a enseñarle a otras personas, a ayudar a otras personas que no estén motivadas o que tienen algún problema. Eso para mí es importantísimo. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Fernando. Gracias por tus opiniones. María Luisa, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches doctor Darmo. Eh, felicitaciones por la brillante exposición. Eh, hemos aprendido muchísimo el día de hoy. Eh, quiero eh, detenerme un momento para preguntar qué puede hacer el líder cuando descubre que los demás no le siguen, tal vez por, por egoísmo, tal vez porque hay algún problema para la motivación que no les permite eh, seguir al líder. O sea, el líder, por más que, eh, se, se, se, por más que se empecine en, en generar cambio en las personas, por más que los persuada, por más que los motive, ellos están como paralizados. No dicen nada, tampoco actúan, en fin. ¿Qué puede hacer el líder? Por, Por ejemplo, usted... si usted me invitara esta noche a una fiesta en su casa y me dice, Boris, vamos a tener este etiqueta negra en mi casa y le voy a invitar para que usted pueda tomar el, el, el trago más caro, cuesta mil soles una botella, yo lo voy a invitar eso en mi cumpleaños, yo no voy, porque a mí no me motiva el alcohol. ¿no? Entonces, de repente la motivación está mal orientada, de repente no está ubicada con sus con sus liderados, de la manera como los liderados pueden sentirse motivados. De eso vamos a hablar la próxima semana. ¿Cómo motivar? Vamos a hablar un poquito sobre eso. Porque es importante saber cómo motivar. Eh, aquí está Gisela. El otro día me preguntó, ella me dice, Boris ¿cómo logras tú inscribir tantas personas? Entonces, eh, yo no le digo a las personas... Cua... Yo no sé si alguna vez cuando usted se casó o cuando alguna de nosotros nos casamos, nos dijeron cuántas camisas iba a lavar nuestra esposa durante 30 años. Nadie se casa pues sabiendo cuáles son los limitantes. ¿Cuáles son las, las, las tremendas responsabilidades? Que íbamos a dormir solamente dos horas y cuando los niños estaban enfermos no íbamos a dormir por semanas enteras. Nadie nos dijo eso. Pero sí nos dijeron la motivación. Vamos a tener hijos hermosos, vamos a, vamos a jugar con ellos, vamos a ir a pasear, vamos a tener una familia, vamos a tener carro, casa. Y la pregunta era, ¿cómo? Pero la motivación te llevó a entender de que eso era posible. La motivación clarifica. Es, la motivación es casi como como el sol en medio de una nube negra, lo derrite y se convierte en gotas. Y eso que parecía negativo se convierte en lluvia fresca. Por eso es importante saber si mi motivación está acorde con aquello que esperan mis liderados. Porque si tú motivas con aquello que no necesariamente es de interés de los demás, yo les voy a contar la próxima semana lo que hizo un estudio, aquí una compañía este, argentina hizo una, un estudio en el Perú, ¿Cómo hacer que las personas que llegaban tarde al trabajo, que eran 30, 35% en cuatro instituciones, se convirtió en el 3% en solamente dos meses? La motivación. Tú a veces quieres que tus hijos saquen buenas notas. dice te voy a dar una bicicleta. No, yo no quiero bicicleta. Entonces, ¿cuál es la motivación que él quiere? Ahora, es importante saber si eso es lo que quiere, le conviene cuando es pequeño. Pero cuando somos adultos, hay cosas que muchas veces ofrecemos, y que no necesariamente son motivación para otros. Si tú me dices que vamos a ir un mes de vacaciones, yo no apenas al segundo día te abandono, porque yo soy malo para las vacaciones. Pero si me vas a pagar un almuerzo durante los próximos 30 días, gratuito, en el restaurante mejor de la ciudad, entonces ahí sí me motivas, porque comer es una de mis habilidades, y gustar lo más rico de los platos peruanos, o los, los que hay en cualquier país, es una de mis motivaciones, perfecto. Entonces, es importante desarrollar el concepto de ¿Qué es lo que motiva a mi equipo? Y de repente, aquello que le motiva, yo no sé si alguien, bueno, vamos a ir a matar a Fulano de Tal y eso lo motive a alguien, pues es una persona que es un líder este, pernicioso, ¿no? Eh, tampoco eso vamos a utilizarlo dentro del concepto de la, del liderazgo adecuado y ético, ¿no? Pero sí es importante preguntarse qué es lo que les motiva y de acuerdo a eso, siempre con los valores éticos como principio, deben ser la razón por la cual nosotros podemos utilizar como herramienta para poder desarrollar un seguimiento de parte de nuestro equipo hacia aquello que nosotros queremos lograr. Hay una pregunta interesante aquí, ¿la, motiva la motivación es posible contagiarla? Bueno, pregúntenle a Miriam Chia, Miriam Chia siempre me llama, me dice, bueno, y hablar contigo me alegra, no sé por qué, pero me alegra. Gracias, gracias. Dice, cuando hablo contigo, algo pasa en mi cerebro que cambia mi forma de ver la vida. Y claro, eso es posible. Ahora la pregunta es, ¿Cómo yo puedo eh, trasplantar aquello que me motiva de otros dentro de mí para que sea un proceso de automotivación permanente? Que no sea, como dice aquí eh, mi querido Julio, dice que no se evapore en el tiempo. Hay que construir, hay que, hay que plantar. ¿Cuál es la razón que lo mueve a él? ¿Qué es lo que me mueve a mí? Hay que plantar allí dentro, hay que injertar dentro de uno la razón de ser que uno mismo puede descubrirse en la vida. Y creo que eso te ayudará a poder mantener cierto espíritu sostenido de ánimo, de, de, de procura en aquello que normalmente en otros momentos no lo harías. No sé si te ha pasado a ti alguna vez cuando has estado enfermo y tenías a tu hijo que pedía algo y tu esposo no estaba, o viceversa, o tu esposa no estaba, que la que siempre hace las cosas en la casa no estaba, y ahora te encuentras tú en la circunstancia de que, enfermo, tienes que atender a alguien porque esa persona te pertenece. Tú te levantas. No tienes dinero, buscas. O sea, siempre la motivación rompe los limitantes. Vamos a ver un poquito la próxima semana cómo destruir prejuicios que muchas veces son los mayores limitantes en las personas para lograr los objetivos que queremos en la vida. ¿No? ¿Alguien más? Adelante, por favor, su comentario. ¿Me escucha? Adelante, Julio. ¿Cómo estás? Bien. En primer lugar, agradecerte por tu brillante exposición. Eh, mira, eh, yo creo que además de la motivación, el liderazgo debe ser innato. Cualquiera no es líder. Podrían hacer, podrían llamarse algunos líderes, pero no lo son en realidad. Porque para ser líder hay que nacer líder. Eh, yo veo ahora que esa palabra líder o liderazgo está muy manoseada. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, muchos se llaman líderes o lideresas, con el perdón de los conceptos. Pero yo, por ejemplo, yo prefiero que me digan a mí que soy un colaborador comunitario, un trabajador comunitario, pero no líder, pues. Sí. Líder, a lo mejor tengo esas condiciones, pero no, no, no, busco, no busco que me traten como tal. ¿No? Mira que eh, eh, siempre me ha gustado a mí, eh, desde muy joven, eh, hacer trabajo comunitario. A los 14 años, mira, yo ya era dirigente de mi club de barrio. A los 14 años. Y así me he conducido durante toda mi vida. Eh, eh, cuando viví en Perú y los años que tengo viviendo aquí en Estados Unidos, he presidido algunas instituciones he sido dirigente de muchas otras también, pero únicamente con el ánimo de colaborar, de trabajar, de hacer algo por mi comunidad, sin esperar pues que me reconozcan como líder, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que a mí me motiva más que nada, el hacer el, eh, el bien a los demás, trabajar por los demás, ¿no? Y, y así estoy, ¿no? Independientemente de las cosas personales que a uno también lo pueden motivar, ¿no? Como el desarrollo personal la profesión, etcétera, no, yo soy abogado, estudié Derecho en San Marcos, en Perú, aquí no he podido ejercer mi carrera en Estados Unidos, pero sin embargo, busqué otro motivo, mira que a pesar de mi edad, hice una maestría en Lengua y Literatura hispanoamericana en, en la Universidad de St. John's, en Nueva York, y eso me ha permitido a mí vincularme con gente del mundo literario, ¿no? Y me motivó para que yo escribiera tres libros. Es algo que nunca se me pasó por mi mente hacerlo en el Perú. Y te voy a decir, por ejemplo, que he participado en, en una... En, me invitaron a participar en, ¿cómo le llaman?, en una antología, donde, donde que la integramos 12 escritores peruanos de distintos estados de Estados Unidos. ¿Y cuál era la peculiaridad de, de todos ellos? que ninguno había sido escritor en el Perú. Para que veas bueno, tú lo que puede transformar la vida y las circunstancias. Es allí justamente donde tú encuentras tu razón de ser. Eh, de la misma manera nos ha pasado a nosotros, cuando escribí mi primer libro, yo iba de conferencista y no podía ser conferencista si no escribía un libro. Entonces, así se presentan las situaciones. Gracias, Julio, por esa experiencia interesante que esperamos un día de estos poder escucharla completa. Así que, ah, gusto bien, de escucharte gracias. también. Muchas Qué gracias. placer. Qué bueno tener un peruano allá en Estados Unidos que, que dice que no es líder, pero está liderando. Eso es lo importante. Muy bien. Dos personas más. Queremos escucharlos. Adelante. ¿En qué te ayudó esta conferencia? Sencillamente, di cuatro palabras y estamos contentos por escucharte. Adelante. Muy bien. Ahí está Johnny. Adelante. Bueno, pues, eh, ustedes saben, en, en, en la línea que nos movemos, doctor, y, y yo siempre digo, ¿no? Esta noche estábamos los que teníamos que estar. Y, y siempre, eh, siempre se está aprendiendo y se está recordando también, ¿no? Entonces, hoy estaba recordando muchas cosas. El, el lunes posiblemente ya esté entrando a, a la jornada eh, laboral y, y toca estar con los compañeros, ¿no? Entonces, entramos el lunes y salimos como el el 6 de enero. Entonces, vamos a pasar estas dos fechas eh, adentro, estas dos fechas son 24 y, y, y el 31 de diciembre adentro en el trabajo, ¿no? en la selva, wow. en las instalaciones de, de la planta. Entonces, hay mucha gente que se bajonea porque... No va a estar en la fiesta tiene... con la familia, hay situaciones que... Cierto. Cierto. Entonces, a uno como líder le toca... Echárselos al hombro, ¿no? Y buscar la manera, como se dijo en esta noche, de, de, de pasarla bien ahí adentro, a pesar de no estar eh, eh, con la familia. Entonces, muchas gracias por, porque ya el cerebro empezó a trabajar, ¿no? Entonces, ya sé lo que tengo que, que hacer apenas vaya llegando y eh, eso me hizo recordar esta noche. Muchas gracias eso, a todos. Qué importante, qué importante ser el motor para impulsar a otros. Eso es maravilloso, ¿no? Y es, y es, es comprensible, ¿no? Todo el mundo quiere pasar con la familia en esta Navidad, en Año Nuevo, pero por el trabajo, la motivación del trabajo para sostener la familia nos lleva a veces a separarnos de la familia, pero ahí estás tú para poder impulsar el corazón de cada uno de ellos y darle la razón de ser de ese trabajo y poder decir que vale la pena por la familia hacer lo que sea posible. Qué bueno. Una persona más para terminar. Adelante, Gloria. Eh, buenas noches, doctor. Eh... Soy nueva de repente, estoy muy contenta de haber escuchado su conferencia. Eh, a mí me ha ayudado bastante, estaba un poco decaída en algunas cosas eh, y créame decirte que hasta lágrimas me salieron y dije, yo puedo. Si muchas personas lo hacen, entonces, ¿por qué no yo? Entonces, es una motivación más y con una alegría yo hoy descansaré y me siento muy contenta de, de escucharle. Y seguramente próximo también cuando lo oiga, tendré más capacidad. Muy segura y muchas gracias por esta Bueno, noche. qué bueno escuchar esa, esa opinión que sale del corazón, ¿no? Y la verdad, eh, nuestro espíritu se conecta con el espíritu de otras personas. Y hace que esto suceda. Que nos, en, nos ayuda a encontrar la razón de ser de las cosas cuando ya estábamos perdiendo la visión. Y eso es lo bonito de este, de este momento. Y por esa razón... Estamos sumamente contentos de poder pasar estos momentos con ustedes. Vamos a dar la palabra a, a Renzo. Adelante, Renzo, por favor. ¿Estás ahí, Renzo? Prendiste tu, tu micrófono y pensé que querías decir algo. La cámara está un poco mal, por eso que no me, no me puede ver, pero sí me puede escuchar, ¿verdad? Te podemos escuchar perfectamente. Bueno, doctor, este, yo quiero eh, agradecerlo, eh, agradecerle por esta palabra porque, bueno, en el caso mío, yo soy un efectivo policial en el cual tengo pues este, el mando personal y por ser oficial creo que la motivación es muy importante eh, en el trabajo. Eh, voy a estar pendiente de la próxima clase para que pueda, pueda yo saber eh, cómo motivar, ¿no? Eh, es de verdad, cualquier persona puede eh, realizar la motivación pero no a todos les va a gustar esa motivación que uno le plantea. Entonces, este, quiero bueno, agradecerle por esta primera clase, porque creo que va, me va a servir de mucho en la, carrera, en la carrera de oficial, porque como le digo, a diario vemos eh, que la motivación es muy importante en el trabajo policial, doctor. Y ese es bueno, ese es bueno. Ajá. Y a esperar la próxima clase, doctor, para seguir aprendiendo. Mira, es maravilloso escucharte porque te conozco, has estado conmigo durante los seis días que he estado en el Cusco, nos has conducido, nos has hablado, nos has contado tus experiencias y la verdad, un joven como tú, siendo comisario, siendo todavía un alférez, la verdad que es un honor para mí que tú tomes responsabilidades tan importantes de un comisario en una, en una ciudad para poder dirigir la ciudad. Eso es maravilloso para mí y no sabes lo importante que es saber que esta charla te ha ayudado. Es algo importante lo que tú dices, yo quiero remarcar esta noche, antes de darle la palabra a Glicerio y también a, a Gisela. Este, en realidad, el, las personas somos distintas, somos diferentes, y está mal que un líder quiera motivar a todos por igual, de la misma manera. Entonces, una de las cosas que nosotros los líderes no hemos entendido es que trabajamos con personas con diferentes realidades, con diferentes experiencias, con diferentes culturas y maneras de interpretar las cosas. Pero queremos que todos entiendan la misma cosa que nosotros que entendemos. Y eso es lo que tenemos que cambiar. Por esa razón, esta charla nos ayuda a entender que la motivación debe ser particular. Podemos hablar de cosas generales, pero cuando trabajamos de manera individualizada, debe ser de manera particular y orientada a impulsar, a influir en aquella persona de la mejor manera, lo más cercanamente posible a su realidad. Vamos a dar la palabra a Glicerio, y luego terminaremos con Giselle. Adelante, Glicerio. Gracias, Boris, por el tema, y gracias también por, por el momento. Creo que hay que tener claro de que motivar no es una orden, no, no es ordenar. Es Acércate un poquito misterio. más al micrófono para escucharte. Se sí, decía que quizás este, tenemos que tener en cuenta que motivar no es igual que ordenar. ¿no? Hay una tremenda diferencia en eso. Y algo que nos quedamos con, con, con personalmente me quedo con esto de trascender, ¿no? Trascender en la vida de los demás, trascender en la vida de las personas que están alrededor nuestro, ¿no? Eh, he visto en mi vida eh, lo que significa y la profundidad, el alcance, la inmensidad de, de esta palabra de trascender, ¿no? de personas que, que quizás eh, no tenían valor y hoy día están ocupando cargos que ni siquiera ellos pensaban, ¿no? Y no motivarlos hacia un mismo camino, ¿no? Como tú dijiste, hay que respetar cada una de las ideas, ¿no? cada una de las cosas que, que, que ellos, ellos necesitan ¿no? eso es realmente importante viviente, ¿no? contratación la supervisión de la obra qué bueno, por de bueno pesos, Vizier, la verdad que es un honor tenerte aquí con nosotros sabiendo lo líder que eres y agradecemos tus opiniones sin duda, muchos jóvenes te han seguido a través de los años y tu valor es incalculable el producto que tienes ahora para comenzar aquí que estamos comenzando contigo, la verdad que va a ser un, una gran bendición para muchos niños y jóvenes en esta zona del país. Alex, tenías perdido tu micrófono, que lo, no quiero dejarte sin hablar, si es que tienes la oportunidad de decir algo. Adelante. Boris, buenas noches a todos. Este, muy interesante este, la, tu, tu clase del día de hoy. Has, has tomado bastantes puntos. Eh, de todo lo que podemos este, conocer nosotros acerca de cómo poder motivar a una persona, ¿no? Sobre todo, particularmente, eh, cuando trabajamos con, con grupos humanos, ¿no? O sea, un centro de trabajo que, como tú bien le has dicho, este, no todos este, piensan lo mismo, ¿no? Porque... Cada, cada, hablemos de cinco personas, son cinco mundos diferentes. Con, Correctamente. Con cinco problemas diferentes, y entonces yo pienso que lo, lo primero que hay que hacer ahí, en base a todo lo que has hablado, identificar a cada uno, conocerlo, quién es, uno por uno, y saber guiar a todos hacia un solo norte, ¿no? pero para eso pues este prima bastante la experiencia de uno mismo, ¿No? De, de tantos años que uno le ha llevado por delante que uno a través de las experiencias vividas uno lo puede motivar a la persona a que llegue a ser este una persona de bien, una persona de triunfo en la vida, ¿No? Que eso es lo que se quiere, ¿No? Porque a veces eh, en ese grupo humano puede encontrar uno que está a un nivel más alto, uno un nivel que está con las autoestima con trabajo pero hay que levantarlo pero a través de la experiencia de uno, contarle a uno, oye, esto tienes que hacer, esto tienes que lograr esto, por esto, por esto, por esto, y por esto, ¿no? Y de esa manera, este, vamos a lograr mucho, sobre todo, este, para tener personas de bien. Y lo interesante es, es ese, lo escuché a un, a un amigo, eh, somos un motor, ¿no? La universidad es un motor, un impulso, que hay que darle a esas personas, ¿no? Yo particularmente, mucho motivo yo a mis hijos, este, eh, porque a veces eh, las experiencias no son buenas, o sea, el camino es duro que uno ha transcurrido, ¿no? Yo tengo 57 años y hay que contarle a los chicos para que sepan este, que no deben hacer esto porque te puedes caer, ¿no? Hay que conducirlos y motivarlos para que sean bien, ¿no? Es lo que yo podría decirlo, ¿no? Excelente. Gracias no por tu trabajo, Alex, y sé lo que estás haciendo. Te felicito por eso y adelante. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos trabajar por los demás y formar seres humanos, como tú mencionas, de bien. Eh, comandante Gustavo, adelante, por favor. Gisela, vamos a tener que esperar. Tú vas a tener la última palabra. Tú vas a cerrar el... Así que vamos a escuchar al comandante Álvarez. Adelante, por favor. Es lo que escuchamos Muchas gracias, Doris, este, y bien. más que todo hablar de la motivación esta noche ha sido bastante útil para todos nosotros que hemos estado, como alguien dijo anteriormente, no este, creo que estamos las personas indicadas. Este, He eh, estado escuchando los comentarios de, de todos los que me han antecedido, y sí, pues, este, todos tenemos finalmente una motivación eh, en general, ¿no? que pretendemos hacer el bien, de todas maneras, en, particularmente hablando Sí. Eh, en el trabajo hacia la sociedad, ¿no? que la sociedad eh, reciba un buen trato, un buen servicio, que, que finalmente es nuestra función. Pero como te decía, este, cada uno de nosotros tenemos diferentes motivaciones para salir y hacer un buen trabajo. Pero en nuestro caso particular, eh, también es un poco complicado eh, el querer motivar a nuestro personal para que este deseo nuestro de prestar un servicio adecuado a, a la ciudadanía, sea replicado por cada uno de ellos, ¿no? Uh -huh. Y bien decían ahí, este, cada uno es un mundo aparte. Pero mucho hace también, eh, como bien, bien dijiste, el reconocer el buen trabajo que también ellos hacen, ¿no? Uh -huh. Re reconocer su labor, que son, que son, este, buenos miembros de, de policiales, ¿no? Eh, bueno, eh, te hablo de eh, en el ámbito del mi profesión, y así cada uno de nosotros reconocer el trabajo de, de, de nuestro personal, de, de, a, a quienes queremos influir para que hagan su trabajo, y de esta manera este, demostrarle en las personas que hagan lo que uno desea, sino, o les ordenemos. Pues, ¿no? Boris, yo este, encantado de escucharte. Gracias. Eh, como te repito, voy a descansar tranquilo, hoy día voy a dormir muy bien, porque eh, siempre he aprendido algo más. Y te agradezco y voy a estar al tanto de tu próxima conferencia. Muchísimas Excelente. gracias, Boris. Siempre al servicio, comandante, de todo lo que se necesite en el Perú. Ya sabe usted, Boris Darmon, soy un policía sin uniforme. Así que cuente conmigo siempre donde usted me necesite. Y en cualquier lugar del mundo también. Estamos a disposición porque queremos ayudar a las personas a formar. Y creo que el trabajo que usted hace en la ciudad de Cusco, juntamente a mi gran amigo eh, Juan José Gárate y el, mi gran amigo también, el general Ríos, creo que es una gran labor que ustedes están haciendo en ese lugar. Y por supuesto estamos aquí para servir, porque ese es nuestro objetivo. Y como dice él, es importante aprender a motivar a los demás. Y una de las razones, eh, o una de las maneras, las herramientas que él mencionó, es el reconocimiento. Y lo vamos a hacer. Vamos a tener eh, eh, oportunidad de poder compartir esto el próximo miércoles, de la manera como yo puedo motivar a otras personas. Vamos a utilizar algunas herramientas y vamos a explicar algunas cosas puntuales para que podamos crecer en nuestra influencia respecto a la motivación. Vamos a terminar con la participación de Gisela Alvisuri, una líder nacional de un proyecto interesante. Eh, y vamos a escucharla también esta noche. Adelante, Gisela. Buenas noches, eh, Bori. Buenas noches, eh, distinguida audiencia. Eh, yo les quiero compartir más que nada cosas eh, de mi experiencia. En cuanto a la... Se apagó tu micrófono, ahora sí. Sí, perdón, perdón. Yo los he escuchado muy atentamente a todos los que han compartido eh, acerca de lo que han aprendido el día de hoy. Y me ha gustado mucho eh, lo que la señorita eh, habló, ¿no? que dijo escuchar las palabras, eh, que incluso eso la levantó. Eh, yo quiero acotar algo a eso, ¿no? que por ejemplo... Eh, todos los que estamos aquí, todos, todos, todos, todos, para estar aquí presentes el día de hoy es porque hemos tenido una motivación, ¿no? Porque bien nos hemos podido haber quedado echados en nuestra cama, viendo una película, las noticias, la novela. Sin embargo, nos hemos dado el tiempo para poder estar conectados aquí el día de hoy, ¿no? Entonces, <coughs> algo que nosotros hemos tenido que encontrar algo, en nosotros mismos para que nos motive estar el día muy conectados. Quizás porque quizás, no, nos motiva de repente el tener mayor liderazgo con nuestro equipo, de repente porque conocemos a Boris y decimos, wow, yo también quisiera ser como él, quisiera tener ese, ese dominio eh, eh, con el público, ese don de la palabra, eh, yo quiero, quiero eh, saber más para ser un líder como él. ¿no? Entonces, hemos tenido de una u otra forma motivación, ¿no? Entonces, para eso nosotros hemos tenido que salir de nuestra zona de confort, ¿no? Y también eh, yo quiero decirles que como líderes, acá de repente en esta noche hay, hay varios líderes, o eh, como dijo un amigo de acá de, de esta reunión, que él prefiere decirse, llamarse colaborador, eh, yo creo que es válido, es válido también que un líder o un colaborador que se sienta desmotivado también, ¿no? Porque finalmente no somos, o sea, somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, y es válido también que nosotros eh, nos sintamos eh, desmotivados, eh, eh, que nos de repente, eh, no sé, de repente nos, nos podamos sentir frustrados, porque como humanos que somos, también podemos caer en eso, ¿no? Entonces, eh, pero aquí lo importante es... Eh, Buscar en nuestro interior ¿no? esa fuerza que nos mueve o es, esa, esa, esos sueños que uno tiene en su cabeza para eh, dar ese paso y poder tomar acción. ¿no? Entonces, algo que me funciona, por ejemplo, a mí es cuando... Porque yo también siendo líder, yo también me siento desmotivada. Hay veces que, que cuando, por ejemplo, eh, no logro mis resultados, me siento frustrada, me desmotivo, digo, pero si yo estoy ahí, constante, permanente, ¿por qué? Y es válido, ¿no? Entonces, ¿qué cosa, por ejemplo, es lo que, lo que a mí me funciona? no Por ejemplo, escribir en un papel aquellas cosas limitantes, no aquellas cosas que yo siento. Siento que de una u otra forma eh, me impiden me impiden poder llegar a esa motivación. ¿no? Entonces, de repente, eh, no sé, el escuchar quizá a persona, cosas negativas, de repente eh, el haber empleado algún tiempo innecesario en algo que de repente no iba a representar un crecimiento personal o espiritual en mí. entonces eh, yo creo que cuando uno llega de repente a, a cometer esos errores no esos errores que luego hacen que a uno la desmotive porque uno no llega a estar contenta con, con aquello que esperaba con un resultado ¿no? Entonces eh, hay que ponernos en acción a mí lo que me funciona es, por ejemplo, hablarme a mí misma, porque, mi, para los que no me conocen, definitivamente, es, es, eh, yo les quiero decir que yo soy maestra de educación inicial, aparte de tener un negocio independiente, eh, en el cual eh, tengo el gusto ¿no? de poderlo compartir con, con la esposa de Boris, Karina Cuentas, y eh, yo, como maestra, ¿qué es lo que estoy haciendo siempre? Es motivar, eso es lo que yo sé hacer de toda la vida, motivar, porque es lo que hago yo, motivar a mis alumnos, o sea, no hay algún niño que yo eh, lo deje atrás por el hecho de que no le salió algo, de que no pudo realizar alguna actividad, siempre estoy constantemente, vamos, tú puedes, sí, felicitaciones, excelente, lo lograste, lo hiciste, pero luego, cuando yo dejo esa faceta de maestra y vuelvo a, a, a, a, a, mi, a mi ser, ¿No? Y de repente con mis frustraciones, con mis caídas y, y lo que pueda pasarle a un ser humano, yo me pregunto y digo, ¿y a mí quién me motiva? O sea, ¿quién, quién está para mí para levantarme? ¿No? Entonces es ahí en el que yo, por ejemplo, no me tiro a la cama a llorar, a deprimirme, porque yo tengo que buscar... ¿no? Razón ser, de ser dentro ¿no? de ti misma, por supuesto. Así es. Eso es lo importante es, porque yo, Exacto, yo digo, como ser humano, y, y, es, y es más, por ejemplo, eh, yo tengo una condición que soy paciente hipotiroidea y las personas que tienen hipotiroidismo, eh, por la misma naturaleza de esta enfermedad, se vuelven personas lentas, se vuelven personas que físicamente se les seca la piel, eh, personas que de repente pueden sufrir... está condicionada de... como para poder deprimirse fácilmente. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, eh, yo los invito a que ustedes, cuando se sientan así tristes, abatidos, reflexionen y algo que, algo, algo, algo, perdón, algo que hago, porque yo no tengo una mamá detrás mío, ¿no? Mi mamita vive en su casa, yo vivo con mi esposo, vivo con mi hijo, y eh, ¿qué es lo que me toca hacer a mí? Yo a veces me tengo que hablar a mí misma, y si es necesario, a veces hablarme de una manera fuerte, no, a, al estilo militar, como hay, hay algunas eh, eh, personas aquí eh, en esta en esta conferencia que son policías, quizás militares saben a qué me estoy refiriendo, a qué me estoy refiriendo. Yo misma me tengo que dar arengas, yo misma me tengo que a veces hasta insultar a mí misma, no, como quien dice ¿qué me pasa a No tengo que decir Caramba, Gisela, ¿qué te pasa? Este, Tienes mil soles en el bolsillo, ponte a trabajar en tu negocio. O sea, yo misma me tengo que hablar porque es la manera que yo he podido encontrar cómo yo poder automotivar. ¿no? Eso justamente vamos a hablar la próxima semana, Gisela, cómo automotivarse y cómo motivar a las personas. Eso es lo importante. Y en ese sentido yo te agradezco porque tu experiencia es valiosísima. Espero escucharla de manera mucho más amplia el próximo, el próximo miércoles. ¿Ok? Gracias por todas tus ideas y siempre es importante escuchar las experiencias tuyas. Finalmente, con la opinión de Gisela y de todos los que hemos estado esta noche aquí, eh, les quiero invitar la próxima semana a la conferencia que continuaremos de lo que tendremos aquí. Les quiero presentar la próxima, el próximo miércoles 15 de diciembre, cómo motivar. Es nuestra experiencia para la próxima semana. Así que queremos que junto a Gisela y otros más puedan contar, podamos contar con la presencia de ustedes y por supuesto hacer lo que tenemos que hacer, que es motivar, motivarnos, automotivarnos y sin duda, muy pronto, veremos los resultados. Le voy a mencionar algo. Tenemos el privilegio de tener el razonamiento, el pensamiento, como el componente más importante para darnos cuenta. Quizás la palabra darnos cuenta le parece a usted una palabra inconclusa, pero cuidado. Que darse cuenta es lo que Gisela menciona. ¿En qué situación estoy? ¿Cuál es mi condición? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me llevó hasta donde yo estoy? Si estoy en el fracaso, en la depresión, o en el mal de la salud, o en alguna circunstancia desmotivante, tú tienes que darte cuenta. Y cuando te des cuenta, en, allí comenzará la razón de tu existir. Termino con esta frase. Muchos lo hemos utilizado y lo hemos practicado en nuestro trabajo de coaching cuando lo hemos realizado como alguna persona de necesidad. Se dice que el mayor impulso de un ser humano muchas veces es tocar fondo. Cuando tú tocas el fondo de tu situación... Allí encuentras el punto de apoyo para comenzar de nuevo. Si esta noche, esta conferencia te encontró en una situación paupérrima, deprimente, desanimado, sin ni siquiera poder entender la razón de por qué estás aquí, no olvides, si estás al fondo, es porque puedes pisar el fondo y darte el más grande impulso para comenzar a respirar. Que Dios te bendiga esta noche, y que esta conferencia haya producido en ti el motor que te hará alcanzar los objetivos que tienes en tu vida. Nos vemos el próximo miércoles. La, el link es el mismo. 331-210-1437 Espero verte a ti y a 50 personas más que tú hayas invitado, porque motivación también es influencia. Buenas noches. Un abrazo para todos. Y gracias por estar esta noche aquí. Un servidor de ustedes, como siempre, Boris Dano. Buenas noches, Boris. Buenas noches. Buenas noches.